La deuda versus el salario. Claro, o sea, el, el máximo es que si una persona tiene un sueldo de, de mil soles, no o sea, la deuda máxima debería estar por los tres mil soles. Deuda máxima. Y ojo que te da dado cifras de que el peruano eh, este, debe, eh, debe más o menos siete, punto siete. Siete mil setecientos más o menos y con un ingreso de mil. O sea, el peruano está sobregirado ahorita, ¿no? Este, es el promedio, no digo que todo, ¿no? Pero es el promedio, ¿no? Eso es una, una regla... Ahora, ¿qué hacer, no? Porque muchas veces uno se sienta a lamentarse de una situación de, de mucha deuda. Lo que la persona tienen que buscar es una fuente de ingresos que le permita bajar deuda. El tema es cuál bajo, porque a veces tienen, no una, tienen dos, tres, cuatro, cinco tarjetas de crédito. Lo que tienen que hacer es bajar aquella deuda que sea más cara, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la deuda más cara? Miras tu estado de cuentas, sale un monto de intereses, ahí sale el capital, divide, ¿no? Señor Ocampo, me salió 8%. Claro, 8% es lo que te cuesta mensual. Y esa es la más cara, sí. Entonces, esa es la primera que hay que ir bajando para este, reducir el endeudamiento. ¿no? Nos pregunta, Roger, cuál es la diferencia, o si es igual, reprogramar la deuda, refinanciarla, y, o cuál de de estas opciones le convendría si tiene dificultad para pagar? Buena pregunta. ¿no? Cuando hablamos de reprogramar deuda, el banco no, no altera la tasa de interés y no cambia la calificación crediticia. Tú ¿no? Estás con calificación normal y tú dices al banco, yo quiero que me reprogrames una deuda. Reprogramar, ¿Reprogramar deuda qué significa? Ampliar el plazo para pagarla y no subir la tasa de interés y mantener la calificación crediticia. En cambio, cuando una deuda se refinancia, te da más plazo, pero el banco este, está asumiendo un mayor riesgo y te sube el costo de la deuda y te pasa de calificación normal, por ejemplo, a problema potencial. Entonces, lo, lo, lo, lo sano, lo recomendable es reprogramar una deuda, no refinanciarla. La refinanciación de deuda, por lo general, eh, deteriora tu, tu calificación crediticia y el costo de la deuda es mucho más alto. ¿Por qué la gente llega entonces a, a, a refinanciar la deuda a ese punto, en vez de simplemente reprogramar? Por desconocimiento. ¿La mayoría de veces? Las... Por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, este, estos espacios son, son importantes para que la gente pueda conocer. O a veces el banco no quiere reprogramarlo. Dice, no, no te voy a reprogramar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso, no? Se puede refinanciar. Entonces, por eso tienen que buscar otra alternativa o otra entidad financiera en la cual pueda pasar la deuda a un mayor plazo comprar. Pero lo importante es siempre ir bajando el nivel de endeudamiento, ¿no? No, no, no, no, no que de acá a dos meses, oye, ahora tengo más deuda. ¿no? Si, sino ir bajando ese nivel de endeudamiento. Como tú decías, ¿no? No, no, ser, este, eh, no ser débil ante tanta, tantas cosas que uno quiere comprar, ¿no? Se le antoja o... O, o eh, quiere eh, este, consumir en exceso, ¿no? Cuando está fuera de sus posibilidades. Mejor tener la tarjeta en casa y sacarlo para cosas puntuales. Así es. Entonces,